El proyecto Rostros Anónimos eh, comienza aquí en Barcelona y luego continúa en México. Eh, la idea es un poco hablar del, del ser desconocido, eh, el trabajo se fundamenta a través de varias ideas. Una es el rostro, que considero el rostro es una parte del cuerpo que resume el resto de partes. Por otro lado está la sociedad, la sociedad que nos rodea, donde yo observo al individuo y su comportamiento. Por otro lado también está el espacio en el que yo sitúo a estas personas eh, que elegí en los transportes públicos de la ciudad. En estos espacios normalmente no, no, se repiten diariamente y confundimos unos con otros. De este espacio íntimo lo, lo he querido reflejar en todos los rostros. Eh, los que forman parte del proyecto tienen una especie de, difum, de difuminación y se trataba un poco de, de proteger este espacio íntimo, el, el derecho a no revelarlo todo, el derecho de lo oculto. Para mí el proyecto era un poco la intención era parar un poco el, el, el tiempo, esta aceleración en la que vivimos, para ser conscientes de lo que nos rodea.